Hola a todos. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Eso espero. Perfecto. Hoy nos vamos a la India, a un plato que bueno ahora es mundialmente conocido, que es el pollo al curry. Eh, la salsa curry, es, eh, mejor dicho, la especia curry, y tiene muchísimas propiedades. Es antiinflamatoria, nos ayuda en la digestión, combate el Alzheimer... Eh, también es anticancerígena, con lo cual nos aporta un montón de, de, de, de beneficios ¿eh? para, para nosotros. También además está deliciosa y tiene un aroma eh, espectacular. La vamos a hacer con pechugas de, de pollo troceaditas, perfectas, que le encantarán a los niños. Y eh, también la vamos a acompañar de un arroz basmati que os voy a decir también cómo hacerlo para que os salga perfecto os parece interesante la receta muy bien pues vámonos a cocinar pues empezamos eh, todos los ingredientes y cantidades os las dejo en la descripción eh, así que empezamos, empezamos con la cebolla. Esta es una cebolla dulce, porque me gusta mucho el sabor que, que le va a dar a, a la salsa curry. Ya tenemos la cebolla preparada, pues ahora los anacardos. Se trata de triturarlos, dejarlos eh, prácticamente como si fuera polvo, porque nos, se integrará muy bien con la, con la salsa y luego también nos servirá para la decoración final. Yo lo hago con la bolsa y la maza. También podemos hacerlo con la picadora, en caso de que tengamos picadora eh, o con el mortero. Mm, bien, eh, entonces, vale. Vámonos a por la manzana. Esta es una manzana tipo Golden. Me gusta mucho el sabor que le da a la salsa curry. Hace muy suave, muy, muy deliciosa y, y bien. Es, es la que la que utilizo para, para hacer eh, el curry. Pues vámonos al fuego. Eh, añadimos aceite de oliva virgen extra a la, a la olla. Lo repartimos bien, dejamos que coja temperatura y añadimos la, ce la cebolla dulce y eh, sal para que la cebolla suelte sus jugos. Cuando ya la tenemos doradita la, la cebolla, añadimos la manzana. Eh, y también dejamos que eh, se, se haga y que vaya soltando también sus jugos. Y cuando ya la tengamos a punto, que vemos que se ha integrado con, con la cebolla, que la tenemos blandita, que presionamos con la cuchara y, y se nos deshace, es el momento de añadir el curry. Le vamos a poner pues, una cucharada sopera y, y un poquito de propina, venga, para que, para que tenga buen sabor a curry, para hacer... Una salsa intensa. Uf, es, es un escándalo el aroma que suelta el curry cuando entra en, en la olla. Es increíble. Un sabor, bueno un sabor, un olor. Un olor eh, espectacular. Y ahora le vamos a añadir, para, para añadirle cremosidad, le vamos a añadir leche evaporada. Eh, hay quien, le, quien, le, quien utiliza leche de coco, que también está muy bien. Eh, a mí me gusta la leche evaporada porque eh, le aporta un sabor neutro, con lo cual mmm, le da mucho más protagonismo al, al curry, que en combinación con, con lo que le suaviza la manzana, el sabor de la salsa así me encanta, porque además también le añadimos los anacardos. Que el anacardo le da un toque de distinción espectacular la, es, la estrella de, este, de esta receta es la salsa la, es el, la salsa curry eh, entonces os quería decir con cuanto más picada esté la cebolla y la manzana mejor porque se nos fusionará antes eh, todos los sabores y luego por otro lado también menos menos trabajo a la hora de tamizar la salsa que la haremos luego al final con lo cual mmm, es conveniente tenerlo bien picadito mirad qué pintaza tiene la salsa y sobre todo qué olor el olor del curry eh, es algo espectacular a mí me encanta me encanta bien pues ya lo tenemos todo bien ligadito eh, pues es momento de sacar la olla del fuego y lo que vamos a hacer es pasarla por el mini primer por el brazo mágico y para que la salsa curry aún nos quede más espectacular para este pollo al curry que vamos a hacer la vamos a tamizar en el chino y se nos va a quedar una salsa vamos exquisita ya tenemos la salsa hecha. Ya tenemos el primer paso dado. Ahora nos vamos a por el arroz basmati. Os lo voy a explicar para que siguiendo estos pasos os va a salir un arroz basmati suelto en su punto al, al dente, ¿eh? como dirían los italianos. Vale. Lo primero, en un colador. Eh, Mojamos el, el arroz para que suelte el almidón durante un par de minutos aproximadamente y lo dejamos que escurra, que escurra bien. Pues una vez bien escurrido el arroz, lo introducimos en el cazo en el cazo donde lo vamos a cocinar. Mm, a ver, todo esto es muy importante que lo hagáis tal y como os lo digo. Eh, el cazo al fuego. Eh, aceite y sal y que empiece a calentar el cazo al mismo tiempo ya tenemos caliente ya hemos calentado el agua y remover el arroz con el aceite y la sal para que se impregne todo el arroz de, del aceite otra opción también es antes de verter el arroz eh, ya escurrido en el cazo es ponerles, ponerle antes el aceite y la sal. Y la misma operación, una vez vertemos el, el arroz, lo removemos todo bien, ya con el fuego encendido, para que eh, se mezcle todo, el, el, la sal, el aceite y el arroz, se hagan un mismo elemento. Cuando oigamos los chasquidos del aceite en el arroz, es el momento de introducir el agua la proporción de agua es 2 a 1 2 a 1 eh, lo podéis ver por, por el, eh, digamos la altura de, del, del arroz pues bueno introducir el agua que sea el doble 2 a 1 tiempo de cocción 15 minutos si por lo que sea hemos introducido más agua de, de la proporción 2-1 o menos agua de la proporción 2-1, la solución la podéis ver. Cuando hayan pasado unos 10 minutos, 12 minutos con la paleta, eh, revisáis, miráis el cazo, cómo está. Si tiene exceso de agua, subiré un poquito el fuego. Si está falto de agua, es el momento de introducir un poquito más para que os quede redondo son 15 minutos y que no quede agua en el cazo así tendréis el arroz basmati perfecto ya tenemos el arroz basmati en marcha que mirar qué bien está hirviendo las burbujitas que están saliendo por los laterales el, la mayoría del aceite se ha ido a la parte superior o sea que es, va, va perfecto encendemos el, el fuego de la salsa, de la salsa curry y encendemos el fuego de las pechugas de pollo las pechugas de pollo lo que vamos a hacer es bueno un poquito de aceite y las vamos a sellar vamos a hacer que se, se hagan nada más por el exterior, por el, en, en el interior las queremos crudas, porque las vamos a acabar de hacer junto con la salsa, para que el pollo absorba todo el arroz de la salsa curry. Bien, pues ya lo tenemos todo, ya tenemos hecho el arroz, han pasado los 15 minutos, y el mismo tiempo para que se acabe de hacer el pollo dentro de la salsa curry mirar os enseño cómo comprobar lo que os decía antes del arroz y también al mismo tiempo mirar la salsa cómo queda toda ligada eh, con el pollo o sea, ya lo tenemos todo listo para emplatar una de las cosas que hace que el arroz basmati aún esté más exquisito todavía es cuando ya hemos apagado el fuego y todavía está caliente añadir un poquito más de aceite de, de oliva y removerlo y dejar dejar que absorba el aceite y bueno luego cuando emplatemos eh, va a estar espectacular porque lo va a caramelizar un poquito bueno ha llegado el momento de presentar nuestro pollo al curry vamos a utilizar el aro porque así nos va a quedar una presentación muy bonita y al mismo tiempo muy sencilla. Eh, en el centro pondremos el, el pollo al curry y eh, rodeando a modo de, de digamos de corona, coronando <ríe> el pollo, eh, vamos, vamos a hacer un círculo con el arroz. Y en, una de, y en una de las partes le vamos a poner un poquito de verde para que así tengamos la, la verdura tengamos el, el arroz con sus carbohidratos y tengamos el pollo el pollo también lo vamos a decorar con un poquito de eh, los polvitos de anacardos que le va a dar un toque especial en la presentación y también mmm, muy muy buen sabor cuando cuando nos comamos el pollo y bueno y aquí lo tenéis eh, ahora hacerlo y disfrutarlo ¿habéis visto? es, eh, vamos, es un plato exquisito está buenísimo eh, y haciéndolo de esta manera el arroz os saldrá perfecto y, y, con, y el pollo también muy fácil para comer para los niños sobre todo, bueno para los adultos también porque eh, es un bocado muy muy exquisito muy bien, eh, os deseo que tengáis muy buena semana. Aquellos que no me conozcáis, pues os invito a suscribiros al canal y, y nos vemos la semana que viene. Y bueno, comentarios, cualquier duda, me lo decís y yo os contestaré. Hasta la semana que viene.